Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran Las, Las ruedas, ruedas de, de la, la grúa giran y giran por toda la ciudad Llamando a la grúa, llamando a la grúa, ¿me escuchan? ¡Cambio! ¡Aquí tú y te escuchamos! ¡Cambio! Hay un camión en la zanja cerca de la carretera, Necesita una grúa, ¡cambio y fuera! Entendido, estamos en camino ¡Gracias mamá! ¡Cambio y fuera! ¡Oh, oh! Los limpiadores de la grúa, silban y silban, silban y silban, silban y silban Los limpiadores de la grúa, silban y silban, por toda la ciudad Será mejor que encienda las luces intermitentes ¿Puedo apretar el botón? Claro Tui, estás haciendo un gran trabajo las luces de la grúa brillan y brillan, brillan y brillan Brillan y brillan, brillan y brillan Las luces de la grúa brillan y brillan Por toda la ciudad ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Vamos a sacar el camión de la zanja! ¡Wow! ¿Puedo ir? ¡Seguro! ¡Súbete! ¡El camión de los helados! ¡Fue por eso! Que llame a emergencia. ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos. El gancho de la grúa baja y baja. ¡Baja y baja! ¡Baja y baja! El gancho de la grúa baja y baja por toda la ciudad. ¡Oh, se ve bien! El conductor de la grúa mejor retrocede, mejor retrocede, mejor retrocede. El conductor de la grúa mejor retrocede por toda la ciudad. El motor de la grúa hace rum rum. Las ruedas de la luna giran, giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la luna giran y giran por toda la ciudad. <risa>